Hoy en Proyecto Inframundo tenemos zombies muertos vivientes y qué ocurriría si empezara un apocalipsis zombie aquí en México Es todo esto y mucho más aquí en Proyecto Inframundo, quédate porque ya empezamos ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida como cada semana a este a este podcast de terror, Proyecto InfraMundo. Hoy tenemos un tema bastante interesante, bastante turbio, descansando un poco de las teorías conspirativas y todo esto. Digo, porque nos fascina, nos fascina vivir y que no nos corten en pedacitos, ¿no? Hoy vamos a hablar de zombies. ¿Qué es un zombie? Eh, la gran mayoría... ...conoce distintas clases de zombies... ...hemos visto distintas clases de zombies... ...en películas, en series... Eh, ...lugares... ...series como The Walking Dead... Eh, ...The Last of Us... Eh, ...bastantes series... ...pero todos son zombies diferentes... ...para comprender qué es un zombie... ...vamos a remontarnos... ...a por allá... ...del siglo XVII... Eh, ...durante el siglo XVII se contaban historias de chamanes o pues sí de ahí, de chamanes que se les podía nombrar Houngan o Hechicero o Bokor cuentan que estas personas eh, eran personas que vivían a cuerpo de rey eran personas que tenían pues básicamente todo lo que querían ya que uno de sus grandes poderes era resucitar a gente eh, siendo ellos líderes o chamanes de algunas aldeas ellos podían tener gente a su encargo por no decir la otra palabra que sabemos cuál es pero creo que no se puede decir aquí eh, se, ellos tenían la habilidad de regresarlos a la vida de regresarlos por medio de... Algunos hechizos... Eh, hacemos comillas... O algunas fórmulas, ¿no? Lo irónico es que regresaban... Pero eran capaces de regresar sin alma... O sea... Básicamente lo que se puede decir que se regresaba... Era un cuerpo vacío... Un cascarón vacío... Eh, ellos... Ya manejaban ciertos conceptos como el alma, como la materia, digo no era un concepto completamente científico Pero ellos entendían que un cuerpo sin alma es un cuerpo vacío, un cuerpo que podía eh, obedecer todas las órdenes o todas las peticiones Pues porque no existía un alma que dijera yo no puedo hacer eso entonces, la explicación como tal es que las las este, las este hierbas, eh, las distintas fórmulas que utilizaban eran capaces de bajar el ritmo cardíaco, pues básicamente casi a cero. Lo que se podría catalogar o se podría decir que hoy en día es la narcolepsia la narcolepsia es cuando una persona eh, o cuando el cuerpo entra en esta función que es de supervivencia en la que el cerebro baja su actividad cere cerebral básicamente a cero el pulso baja también muy mínimo o sea lo mínimo como para mantenerse con vida y la respiración pues también baja no entre esas otras plantas que podrían causar un daño cerebral muy fuerte, que podrían causar, uh, pues sí, alguna pérdida o alguna especie de, eh, pues algo que podían causar, ¿no? Causando que regresaran eh, el cuerpo vacío o el cuerpo sin la capacidad de hablar, sin la capacidad, pues, de expresarse, entonces básicamente era un cuerpo vacío. Lo irónico o la explicación era esa, es esa que al regresar eh, como había un daño cerebral muy fuerte eh, pues lo único que podían hacer era hacer sonidos con la boca y caminar siguiendo o caminando con alguien. Porque como tal ellos no podían eh, seguir órdenes ya que no había un cerebro sino era un cuerpo extraño. Mucha gente creyó que básicamente reanimaban cuerpos, cuando la realidad es que simplemente los, eh, pues tal vez lo desconectabas o lo dejabas en, digamos, modo automático, ¿no? Eh, con el tiempo empezaron a llegar rumores, historias de personas que morían y se les enterraba, y a los 4 o 5 días ya regresaban y ya no estaban. Sin embargo, se encontraban a alguien deambulando. Entonces, el concepto original de zombie. Eh, viene de ahí. Viene del vudú. Viene de la magia negra. Que también tiene una explicación mucho más eh, completa. Cuando se, se les da una categoría. ¿no? Llegando el. el zombie. aquí a Norteamérica aquí, espacio a Norteamérica, a Sudamérica a Europa eh, pues empezaron a nacer distintos tipos de zombies hasta que llegamos a esta clasificación existe eh, una clasificación universal por así decirlo de cuántos tipos de zombies existen la número uno es el zombie voodoo o el zombie de magia negra El zombie vudú eh, se origina gracias a la hechicería vudú. Eh, estos podría ser que son personas vivas que habían ingerido un brebaje o una poción para que se les doblegue su voluntad. El mago los puede usar. Eh, pueden acabar con la vida de ciertas personas sin sentir remordimiento. Eh, esta clase de zombie... No está no, tiene, no está descompuesto, no tiene putrefacción. De hecho, se podría decir que es incluso una persona eh, entera, eh, viva, pero sin ninguna clase de control sobre sus acciones. En el número 2 se encuentran los infectados. Vamos a entender que... El zombie infectado es un concepto que se ha popularizado o ha agarrado un segundo aire eh, a partir de ciertas películas, ¿no? Eh, ahorita el zombie infectado eh, podría ser el mismo zombie que sale en The Last of Us, la serie de HBO. Eh, incluso los zombies de The Walking Dead, eh, Resident Evil, todas esas eh, historias que tratan de zombies que han sido infectados y que pasan su, su enfermedad o lo que sea que tengan, ¿no? Eh, son personas infectadas por una terrible enfermedad o arma bacteriológica incurable. El contagio suele producirse por la sangre u otros fluidos. La mayoría de los zombies infectados pueden llegar a tener una fuerza sobrehumana. Repito, esto último puede ser eh, como si habláramos de, pues de conceptos un poquito más alejados. no Películas mucho más antiguas. La noche del cometa. Eh, entre otras. Porque por ejemplo. Los los infectados podría ser la clase de zombie más joven. Por así decirlo. Personas que por la enfermedad. O por el arma este biológica a los que fueron sometidos, se puede decir que, que presentan llagas, eh, temperatura alta, eh, los ojos pues rojos o tal vez inyectados en sangre, eh, porque todas estas características son características que vienen en ciertas enfermedades, enfermedades que existen. Eh, en este caso, la rabia, la rabia es una de las enfermedades que presenta eh, estas características uh, no puedes hablar eh, cierto miedo al agua digo no es que los zombies le tengan miedo al agua pero eh, la rabia en humanos es una cosa horrible eh, muy raro que pase aunque pasa todavía eh, las personas con rabia se vuelven agresivas eh, se vuelven pues no, no piensan se son muy Aparte de ser muy agresivos como te decía eh, Alta temperatura eh, No pueden hablar O sea el daño cerebral es tanto que ya no pueden hablar Entonces muchos de los conceptos que se manejan en la rabia Fueron conceptos que fueron poniendo en los zombies Actuales, zombis que traen una enfermedad que traen, eh, ah, porque mucho tiempo se manejó la enfermedad de las vacas locas. Eh, ¿Por qué? La enfermedad de las vacas locas no puede ser transferida a humanos. Sin embargo, la enfermedad de las vacas locas puede ser transferida a simios. A changos. A pues sí, a simios. Entonces, mucha gente eh, entusiastas del tema de lo paranormal teorizaban que si un simio o un mono que trajera, eh, que trajera la enfermedad de las vacas locas podía llegar a morder a un ser humano, pues tendrías tu apocalipsis zombie de bolsillo, ¿no? Eh, puesto número 3, los creeps. Eh, los scripts es un concepto que ya no se maneja... ...que por lo mismo de las ondas del cine ha desaparecido... ...porque incluso hay muchas películas... ...Planeta Terror, eh, la, noche del, la Noche del Cometa... Eh, ...la que comentaba hace rato... ...en la cual se teoriza que un asteroide o los ovnis simplemente... Eh, pues llegaban, revivían a ciertas personas que hubieran pues muerto y las utilizaban para limpiar el planeta pues de ese mal que nos gusta llamar seres humanos ¿no? Eh, el concepto de esto es más eh, como el zombie vudú es una persona eh, viva entera por así decirlo que ha sido sometida a una especie de control mental que ha olvidado por completo y por lo mismo se puede decir que es la variedad de zombie con la que más fácil se puede pues acabar ¿no? Los regresados serían la otra clase de zombie que se puede decir que es un soldado que cae en batalla y pues al regresar por algún motivo regresa con una terrible sed pues de venganza ¿no? esto se manejaba mucho durante la primera guerra mundial eh, cierto mandatario que insisto debimos haber dejado que pasara aunque dibujara puros palitos debimos dejar que fuera parte de la escuela de bellas artes de las bellas artes pero pues no se puyo este hombre tenía una afición enorme por el ocultismo y ciertas cosas que tenían que ver, que ver con el traer soldados de vuelta a la vida de hecho existe una historia una historia bastante interesante eh, la cual si bien no a, actualmente se sabe que hay muchas cosas que no son ciertas de esa historia pero sin embargo es una gran historia parte de esa historia estoy a punto de leértela pero para eso vamos a ponernos un poquito más serios no eh, te recomiendo ponerte ambos audífonos porque es una historia súper súper buena. Eh, está hasta hace unos cuantos años se tomaba como real y se tomaba como el indicio más grande de muertos vivientes era el año de 1915 en pleno desarrollo de la primera guerra mundial el imperio alemán fue una de las piezas más importantes de este conflicto armado que llegó a casi todo el planeta pero que se desarrolló principalmente en Europa uno de los objetivos más codiciados de los alemanes fue la fortaleza de Osowick, punto estratégico del ejército del imperio ruso ya que por ahí se les permitiría avanzar por, eh, con mayor propiedad hacia el este. Sin embargo, no fue fácil para los alemanes tomar la edificación así. Los rusos sabían perfectamente que no podían perder Osovik, por lo que la fortaleza fue eh, guarnecida, fue armada con aviones, infantería, cañones y muchas armas no obstante ante el desespero de ganar los alemanes tenían una forma una forma que hasta esos días era desconocida una forma que iba en contra de todo en lo que dios creía se trataba del gas de cloro un elemento químico presente en la naturaleza pero que su uso en términos de batalla podían generar escozor, este gas tenía la capacidad de quemar la piel, derretir los ojos, generar vómitos incontrolables e irritar el esófago, otro gas utilizado fue el bromo, el bromo de color rojizo que era capaz de destruir órganos en minutos, esto fue lo que se encontró, estas fueron las cartas escritas por alemanes aquel 6 de agosto de 1915, el tan esperado día por el ejército alemán llegó, estaban dispuestos a tomar la fortaleza a como diera lugar y con la suerte de que ese día sus tropas superarían por fin a las tropas rusas, la historia cuenta que Osowik estaba, estaba la, la cantidad de 7000 alemanes contra 500 rusos, los alemanes lanzaron el golpe de sus armas químicas las cuales hicieron efecto inmediato, se podía apreciar cómo se les derretía la piel mientras que buscaban la forma de no inhalar esos gases tóxicos. Tapándose con su propia ropa que habían mojado con agua y en ciertos casos con orina ya que no contaban con máscaras de gas, avanzaron en medio de las trincheras. Ya cuando los alemanes apreciaban que los rusos no hacían resistencia, decidieron entrar en Osowick para asegurarse que nadie quedara vivo. No obstante, en una nube roja por el bromo salieron los rusos, que aparentemente parecía que habían vuelto de la muerte, Vladimir Voronov, periodista ruso describió los hechos en el año 2009, cuando los alemanes se acercaron a las trincheras una espesa niebla de color bromo los golpeó, un contraataque de la infantería, la vista era aterradora, los soldados cargaron las bayonetas con la cara envuelta en harapos, con una tos terrible escupiendo pedazos de trozos de pulmón ensangrentados, no era de esperarse que el terror que generó esta escena eh, en las caras, ya que eran caras corroídas, ensangrentadas y chamuscadas de los rusos, era una situación digna de una pesadilla, en vez de combatir salieron corriendo despavoridos ante el horror que les generó ver a estos muertos vivientes, un total de 70 Hombres, entre estos el teniente segundo y líder del, escuador, del escuadrón, Vladimir Kotlitsky, repelieron a los, alemante, a los alemanes mientras caminaban y disparaban. Uno de los testigos, Alexandrovich Kalmekov, relató en su libro The Struggle of Osobets cómo vio los hechos de primera mano, donde aseguró que los soldados esperaron durante 10 días. ...a que el viento les favoreciera... ...para realizar este ataque químico. ¡Wow! No cabe duda de que es una de las historias... ...más fuertes. Eh, claro, son zombies a final de cuentas. Son monstruos. Eh, y son cosas bastante fuertes. El último sitio y el más conocido... Se podría decir que es el... Los bonis. Los bonis. Nada que ver con conejos. Eh, se puede decir que es el último estado eh, del zombie. Ya que estamos básicamente viendo un cuerpo descompuesto. Eh, un cuerpo careciente... Pues de piel. Básicamente vemos dientes humanos. Una sonrisa siempre puesta. Eh... Poco a poco van per perdi perdiendo carne y volviéndose cada vez menos humanos. Al final llegan a convertirse en una clase de esqueletos que devoran todo lo que se les ponga eh, por delante. Hay muchas historias, eh, hay muchos nombres que se les dan. Eh, muchos los conocen como zombie, el zombie de Romero. El zombie de Romero se podría decir que es este el que acabo de hablar. ...del que acabo de contarles... ...porque básicamente... ...es el, el... zombie... ...que regresa de la muerte... ...que... ...que come cerebros... ...que... ...es un esqueleto reanimado... ...mientras que otros zombies... Eh, ...podrían tener otros nombres... ...por otra clase de... ...de historias... Eh, ...historias como Guerra Mundial Z... Eh, ...Zombielandia... ...si ustedes quieren... Eh, la noche de los muertos vivientes El regreso de la noche de los muertos vivientes Todas son historias que hablan de zombies diferentes eh, Todos ellos podrían decirse que el único modo de acabar con ellos es destruyendo el cerebro ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones el cerebro es el que, el único que puede mantener la enfermedad, el arma biológica eh, funcionando. A mi parecer no puedes acabar con un, eh, un zombie voodoo por así decirlo, ya que si es magia, supuestamente no es necesario un cerebro. Por eso las primeras películas de zombies, eh, hay una blanco y negro llamada la noche de los muertos vivientes es una muy antigua versión, no tan antigua, pero es a blanco y negro. Entonces ahí puedes ver cómo eh, les disparan, les vuelan la cabeza, les destruyen el cerebro y por más que lo hacen no los puedes, eh, no puedes acabar con ellos. Un caso muy similar ocurre eh, con los que son víctimas de una maldición, los zombies vudú. O incluso los que... Pues, pues se puede decir que son de un ataque de un al, de aliens, ¿no? Por así decirlo. Entonces... Vamos a suponer... Vamos a suponer que... O sea, si hay, si, hay, si hay zombies, pero no hay aliens, ¿no? Vamos a suponer que... Uno de estos, vamos a escoger a... El, los bonis que podrían ser básicamente los infectados, ¿no? criaturas que empezaron a existir por alguna enfermedad. ¿no? Eh, uno de los casos o el que más llama la atención es el de la enfermedad de las vacas locas, sin embargo también hay hongos con esporas, eh, justo de Last of Us, eh, de los cuales se trata de una especie de hongo de espora de hongo que es capaz de controlar a un insecto a un insecto que después de adherirse a él eh, deja de existir mucho del insecto para nada más eh, quedar parte del de hongo ¿no? entonces este mismo hongo causa o hace que las hormigas o los bichos vaya eh, escarabajos o cualquier bichillo eh, ya que está infectado se pase por toda su colonia, su colonia de insectos para esparcir esporas para seguir eh, contagiando a otras hormigas pero no solo las hormigas estos eh, esto, esta cosa también hace que estos insectos caminen eh, fuera de los árboles cerca de las aves con la esperanza de poder infectar aves, claro hasta el momento eh, no se puede uno contagiar como ser humano, eh, no es tan fácil, no hay condiciones climatológicas, ni siquiera eh, se podría decir que somos compatibles hasta el momento, eh, ya que, ¿se puede destruir una enfermedad? Sí. ¿Se puede destruir un virus? Sí. ¿Se puede destruir una criatura, bueno, un, un hongo, eh, algo que venga del reino fungi? No. Entonces... Hasta ahorita no se puede, eh, no es como que seamos muy compatibles con ellos, pero sin embargo, pues ahí está, ¿no? Las primeras horas de un apocalipsis zombie aquí en México. Tomemos en cuenta que México es un país que, como ustedes y yo sabemos, es un país de bajos recursos, sobrepoblado, eh, muchas zonas... ...no están diseñadas para ciertas catástrofes... Eh, ...entonces suponiendo que ocurriera una mordida... ...vamos a ponerlo en el centro de la ciudad... Eh, ...la primera persona que fuera mordida... ...obviamente no le tomaría importancia... ...tenemos esta mala costumbre de no tomar la importancia a ciertas cosas, ¿no? Entonces, ah, es que me mordió cierta, una, una persona, y se va. Al poco rato, empieza a sentirse mal, empieza a tener síntomas de la rabia, justamente, lo que les decía, eh, comienza a sentirse mal, empieza a, de, a demostrar cierta agresividad, eh, entonces, empieza la transmisión de la enfermedad, empieza empieza a morder a una persona, eh, esta persona también empieza a sentirse mal y ni hablar de la persona que trajo todo, que quién sabe dónde esté, a las cuantas horas en realidad yo pienso que no pasaría nada, sino empezaría eh, a ocurrir tal vez días después, semanas después, eh, para cuando ya tengamos conocimiento, ...de que hay alguna enfermedad o hay algo que se está esparciendo... Eh, ...muy pocos sabrán si de verdad es por medio de la saliva, es por el aire... ...el ejemplo perfecto es lo que ocurrió durante la pandemia de COVID... Eh, ...y eso que no llegaron a tanto... <risa> ...habrá mucha matanza... Esto porque muchas personas van a entrar en una especie de paranoia, unas cuantas otras van a valerse del yo creí que era un zombie entonces tuve que acabar con su vida, entonces vamos a tener ahí una locura entera porque va a haber gente por un lado terminando con la vida de ciertas personas porque creen que son zombies y por el otro lado Tendremos personas acabando con la vida de otras personas porque les debían algo. Y este fue su perfecto eh, su perfecta este, modo de, de llevarlo a cabo. Los mandatarios, eh, partidos políticos, gobernantes, desde luego no van a estar para nosotros. Van a ser los primeros en irse, eh, no van a estar aquí con el tiempo nos vamos a quedar sin electricidad, eh, muchas personas dirán que tal vez se van a refugiar con grupos delictivos, grupos armados, este crimen organizado, eh, sin embargo creo que en cuanto empiece a faltar el agua, la comida, comunicaciones, eh, Encerrarte en un búnker con ciertas personas que se dediquen a ciertas actividades directivas, tal vez no sea la mejor idea. Va a empezar la rapiña, va a empezar eh, el canibalismo, incluso. Uh, tal vez, incluso, este. Porque eso sí, las casas de aquí en México, hay que aceptar que, como casi todas, son de concreto. Eh, es una muy buena, son fortalezas, ¿no? Básicamente, pero el miedo es que las primeras zonas en caer van a ser las que están más pobladas, ¿no? Las que tienen más índice de sobrepoblación. La Ciudad de México, eh, ciertas alcaldías, Martín Carrera, Gustavo Amadero, eh, Cuauhtémoc, eh, Milpa Alta, Ecatepec. Eh, los ceros la paz, todas estas zonas que están sobrepobladas van a ser las primeras en caer porque supongamos que ya están todos infectados supongamos que es tan fácil como morder a alguien y así, tal cual como ocurrió con el COVID eh, puede haber personas que no presenten síntomas pero que sean capaces de transmitir la enfermedad entonces Habrá muy pocas posibilidades de sobrevivir. Yo me atrevería a decir que más bien no vamos a poder sobrevivir... Eh, ...porque no va a ser solo el zombie al que nos tendríamos que enfrentar. Nos tendríamos que enfrentar al zombie a grupos delictivos que tal vez se separen... ...y imagínate si juntos son peligrosos, imagínate que cada quien vaya por su parte... Eh, ...intentando dominar zonas, intentando dominar eh, alcaldías. Por otra parte, pienso que los mexicanos tenemos un ingenio bien raro, bien loco... ...entonces, de algún modo, esto siendo... ...buscándole como que lado, tal vez en algún momento lográramos... Encontrar el modo de acabar con ciertos zombies. Por ahí se va a empezar a esparcir el rumor de que si es el cerebro, entonces, tal vez algo como pues, explosivos, molotovs o cosas así, podríamos empezar a utilizarlos. Tal vez hacerles frente, sí y no, porque desgraciadamente nos van a, a superar en número. Eh, nos van a superar en número más porque siendo. Buenos mexicanos, no le vamos a tomar atención a ciertas. Este a ciertas cosas como la temperatura. Eh, pues agresividad repentina. ¿no? Ahora, te preguntas, ¿qué va a ocurrir con las fuerzas armadas? ¿no? Las fuerzas armadas, militares, marina. Eh, pues piensa esto: una vez yéndose el poder. O yéndose la cadena de mando. Que es lo que les da, pues digamos, eh, el estatus de marines, de oficiales, de, pol de policía, militar. Pues van a empezar a ver por ellos mismos. Entonces, destruyendo cualquier cosa a su paso. Tal vez incluso haciéndose de la idea de que cualquier cosa que se mueva y no la conozca es un zombie. Y como tal tiene que ser erradicado. Tal vez uno de los lugares en donde más se podría salvar uno por así decirlo. Es viviendo en carreteras. Y eso ya no hay tantas. O sea pequeños espacios. Eh, si estas criaturas son capaces o se, se unen por así decirlo en hordas. O en colonias de zombies por así decirlo. Van a ser extremadamente lentos. Porque son muchos. Entonces tal vez lo ideal es vivir o muy alto. O muy abajo. O en el mar. Ciertas islas que tenemos. Pero de nuevo. Tal vez nos sumate Nuestra necedad. Porque por ahí va a haber alguien que se suba y diga. Ah tengo fiebre. Pero no pasa nada. Fui mordido. Pero me siento bien. Mira me siento bien. Aparte me tomé mi este... Me tomé mi mesulit, me tomé mi. <risa> me tomé mi afrilú contra la gripa. Pero bueno, esta. Eh, ah, no es cierto. Antes de irnos, ¿cómo acabar con ellos? Por si sí, o por no. Si llega a tocar alguno. La clave es destruir el cerebro. Destruir el cerebro. Eh. Digamos que 8 de 10 casos podría funcionar. Eh, los otros 2, pues sí es básicamente destruir todo el cuerpo. Lo cual es completamente difícil, ¿no? Pero bueno. Muchas gracias por haber llegado hasta este punto. Recuerda, recuerda que esto. Esto es un podcast de terror. Entonces, gran parte de esto podría ser tomado con seriedad. Recuerda. Eh, Suscríbanse a este canal en YouTube, Los Cuentos de Fab está en YouTube, en Spotify y muchas gracias por haber llegado hasta este punto. Recuerda suscribirte a mi canal, Los Cuentos de Fab y en Spotify. Esto fue Proyecto Inframundo, recuerda, no confíes en nadie.